En mi devocional diario. Y ahora pues ya es 12 de abril. Y el tema de hoy. Lo vamos a estar viendo allí en la segunda carta de los Corintios. En el capítulo 5, verso 17 al 19. Y que, pues el tema, el tema de hoy va a ser ser una nueva criatura. ¿Qué le parece ser una nueva criatura? Creo que eso es interesante. Y veamos qué nos dice la palabra del Señor. Ahí en el verso 17, cuando nos dice de esta manera la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué interesante, vamos a ver así, verso a verso. Nos dice en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es por eso que siempre les decimos verdad, que le acepten, que le reciban, porque Dios va a hacer de nosotros criaturas nuevas. Y dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que nos acontece a todas aquellas personas que un día recibimos al Señor Jesús en nuestra vida y en su corazón. Y lo que hacíamos antes ya no lo estamos haciendo ahora. Las cosas han cambiado. Por eso dice las cosas viejas ya quedaron atrás, ya pasaron, ya no las estamos haciendo igual o de la misma manera como lo hacíamos antes. Por eso que ya en el, aquí en el verso 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahora tú, yo y cualquiera que ha venido a Cristo Jesús, Dios va a hacer algo nuevo y diferente en nosotros y es por eso que podemos dar testimonio de lo que Dios ahora está haciendo en nuestras vidas ¿por qué? porque todo eso proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos da un ministerio a todo el mundo a ti también te lo da a mí me lo dio y se lo puede dar a cualquiera Dios necesita a todo un ejército para contrarrestar todo lo que hay de violencia de maldad y de todo aquello que está en este mundo que no ayuda a que las personas podamos ser más bendecidas y más espirituales. Entonces, veamos ahora lo que dice el verso 19. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso tú y yo y todo el mundo podemos ser embajadores del, del Dios Altísimo. Tú y yo podemos ser personas que nos dediquemos a compartir con los demás lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque al perdonarnos ya no va a haber más de aquel pecado que había. Y no nos va a tomar ya en cuenta como seres humanos humanos los pecados que habíamos cometido. ¿Por qué? Porque hubo una reconciliación, hubo un lavamiento a través del Espíritu Santo de mente, de corazón, de sentimientos y de todo lo demás que es necesario que el ser humano pueda tener de cambio. Pero todo esto empieza con un principio fundamental, reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y si nosotros lo, lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces Él nos cambia y nos hace nuevas criaturas. ¿Quieres hacerlo tú? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que el Señor cuando venga por su iglesia tú también estés listo y preparado para ir? Entonces hay que entregarle nuestra vida al Señor. Y es tan fácil como decirle, Padre Santo, en este momento yo le entrego mi vida. Reconozco que he pecado Reconozco que he hecho lo malo Reconozco que estaba viviendo de una manera equivocada Pero en este momento Me arrepiento genuinamente y sinceramente Y le entrego mi vida Señor Jesús, venga Haga un rescate de mi vida Para la gloria del Padre en Cristo Jesús Y Señor, gracias por perdonarme Y por aceptarme ahora como su hijo o como su hija Y el Señor a ustedes le doy la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú dices esta oración, en alguna forma comunícanoslo y vamos a seguir orando por ti. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario.